Eh, llevo como 10 años aproximadamente haciendo gym, este, carreras llevo 7 años más o menos y ya dedicada bien como a fitness, como a, a la preparación para esto como 3 años. Comencé haciendo gimnasio y después me especialicé en la carrera en carreras como Spartan Race, como más de atletismo. Soy muy eh, explosiva, soy más de 5K. Este e inicié como en el atletismo como hace seis años. Pues la verdad es que es algo complicado, mi carrera demanda mucho, yo soy arquitecta, entonces sí son muchas horas de, de trabajo frente a la computadora y también en las obras. La verdad es que sí es un poco complicado, pero pues es organizarme, la verdad es que disfruto mucho ya sea mi trabajo y ya sea mi deporte, es mi pasión ambas, entonces trato de organizarme y pues madrugar mucho a las 5 de la mañana, 6 de la mañana empezar mi día, este, entrenando, entreno muy temprano, desde las 6 de la mañana hago mi sesión de carrera, después hago mi sesión de, de, este, de gimnasio y después pues, pues, me pongo a trabajar. Y pues creo que la clave de todo esto es que hago de verdad las cosas con mucha pasión, con mucho corazón y, y es algo que me gusta, me apasiona y es por eso que, le, que agarro y hago un nuevo mar y tierra para que me den los tiempos y poder organizarme, y todos los días ejercer esto que tanto me gusta. En mi competencia voy a la categoría de bikini. Eh, me, mi equipo de mi preparación fue aproximadamente de tres meses, que fue lo que sí es que me enfoque demasiado y absolutamente en ello. Desde la dieta, suplementación y pues en, es, eh, en especial, tuve que dejar un poquito la carrera de lado. Para, o sea, sí cumplí todas mis horas de cardio y así, pero dejar un poquito la carrera, ya saben que yo me especializo en, en, este, en carreras profesionalmente, pero tuve eh, pues, que dejar un poco de lado para prepararme para esta competencia sí, que bueno. es de bikini en psicoculturismo. Logré llegar al peso que, que deseó mi preparador y también al grasa. de grasa. Bueno, pues quiero agradecer a todos los que me han apoyado, en especial a mi entrenador personal, que es Víctor Perea, y a mi preparador, que es Rajiv, que muy agradecida, la verdad es que noté un cambio muy drástico en mi cuerpo y estoy muy contenta, y pues bueno, gracias a todo el apoyo también de mis seguidores en Instagram. A mi cuerpo y hoy estoy así luciendo y la verdad estoy muy contenta. Muchas gracias.